Martín Fernández, trabajo en la institución que se llama Sur Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay. Soy abogado, es una institución que trabaja desde la salida de la dictadura en casos de defensa y promoción de derechos humanos y particularmente con el tema del taller y el tema de la tortura. Este, se trabaja desde el año 84 denunciando casos de tortura y desapariciones forzadas vinculadas a la época del terrorismo de Estado en Uruguay. Particularmente en el... En la actualidad tenemos un proyecto con la OMST de monitoreo de centros de detención de adolescentes privados de libertad. Y bueno, además en el trabajo diario recepcionamos denuncias de maltrato policial y abuso y tratamos de judicializar esos casos. Bueno, la situación de derechos humanos está este, fuertemente vinculada a la, a la época de, de la dictadura, digamos, hay muchos casos por resolver todavía, se siguen investigando, este, hay que lograr este, llegar a, a la verdad para, para los familiares, este, para las víctimas, este, y consideramos además que los, las herramientas internacionales siempre han sido un vehículo de salvaguarda de los derechos, este, por eso también la participación en este taller para nosotros es muy importante, el intercambio de experiencias y herramientas este, como el sistema universal. Este, Teniendo presente también el, el tema del sistema interamericano de protección de derechos, entonces eh, creemos que las dos herramientas este, hay que utilizarlas en protección de los derechos de las víctimas. Bueno, el tema de las comunicaciones nos parecen esenciales y nos parece un, una, un buen instrumento en la capacitación en todas las convenciones que hemos visto, la, la tortura y la desaparición forzada, que son las que hemos visto hasta ahora. Y bueno, eh, herramienta está y hay que tratar de utilizarla, capacitarse y tratar de, de, de, de llevar a Uruguay también la experiencia de las otras este, organizaciones que trabajan en esto, que es muy rico y es muy rico el intercambio, por eso es muy bueno este formato de taller y este formato de intercambio que, que se está dando.